Lo, lo más, como decía Néstor, que está emocionado en decirlo, esperado, y es que por los dominicanos, concierto de aventura en el país. El bachatero, pues, Romeo Santos anunció en sus redes sociales en el día de hoy una expectativa que al parecer se preparaba para el próximo y aclamado concierto de aventura en nuestra República Dominicana. Tenía un compromiso con mis compañeros y aventura. Ahora los cuatro tenemos un compromiso con el país que nos vio nacer. The final stop posterior artista en Instagram. Bueno, aventura. Aventura. Va para acá, <risa> para la República Dominicana. <risa> y eso en las redes, señores, la última Ay, deberían, hora. Que... Eso ha sido tendencia, tendencia señores. Tú y... escuché esas canciones. Dios, mío obsesión, infiel, alegría, y sí yo voy. Donde sea que lo hagan, yo voy. ¡Oh! va es que tú tienes, mira, Camila, tú tienes que, sí. nosotros vamos. porque tú tienes que llevarlo a él? Pues nos vamos, nos vamos ah. todos. <risa> Dios mío. ¡Tin, tin! Quedó ahí mismo plasmado, gracias al mango informativo, que trabaja con Aventura también. Bueno, hasta ahora no se ha revelado la fecha de este nuevo concierto. Él anda aquí en eso, parece que le gustaron, Chele. Ah, anda aquí, sí. Está de hecho, ha visitado a varias personas. Habla Durán, visitó sí. también. Sí, sí. Sí, con sí, John, John. pégame. Sí, muy bien. ¿Con quién? John, John, Péame. ¿Cómo, John? ¿Cómo, La página John, John Peame, sí. Péame. Siempre ayuda mucho John Peame. Entonces, ¿dónde, ¿dónde lo haría este concierto? Sabiendo el... el, el no, el él penetrisa. lo puede hacer en la luna y le va a llenar. Obvídate de eso. Pero aquí en Dominicana, ¿dónde lo haría? ¿En el Estadio Olímpico? El Estadio Olímpico, lo más grande de aquí, comisionario. Exactamente. Eh. No, lo llena, lo llena. Aventura. No, no, cualquier... O sea... Cualquier escenario que él diga, cualquiera. Ah, Dios, nosotros llenamos también. Claro, lo claro. Porque hay que hacer una buena estrategia. Y, y él tiene un repertorio que no tiene desperdicio. Así él es. no ha tirado una canción que no la haya pegado. Y va, tú sabes que puede traer muchas sorpresas en este concierto. No, ni, hasta, hasta con ellos mismos. Ellos para ver a gente siendo así. Pues rico eso. Tú sabes, así, ¿ves? ¿tú sabes? sí. Por sí, nada más por eso. Hacer lo mismo que hace eh, DJ Nabil. Ajá, está sentado. <ríe> -Fox, está sentado. Ajá sentado en el piso. Ahí, ¿eh? increíble. Pero tú sabes que yo puedo entrar ahí conejo malo también, aquí, no, a, sí. a Bad Bunny. Sí. En ese concierto. Bueno, Puede ser que se bueno, en el último concierto de aventura, eh, hubo un artista invitado, y eso fue uno de los conciertos más eh, Importante hecho aquí en Dominicana. más Baboni que no sale de aquí porque él eh, estaba aquí y nadie sabía. No, pero Baboni cruza de cru, Dominicana para como si fuera la calle. No, que Baboni cuando viene a ver cruzado por el frente de aquí, 50 veces nadie sabe, andando y de todo. en el Center? Ellos, gente, lo, tienen de todo. Lo, lo montan en, en un Hyundai y le dan para allá. Y, y, para na allá. y, y nadie que, sabe quién es. Y hay que se pone ya tú sabes. Claro, y se pone esta macarilla y le da para allá y nadie lo ve. Ahora si, se, si lo vieron Ay, bueno, A bueno. correr fanático, Hay la la gente, la gente que usa estrategia Para no, pa que la gente no lo conozca en la calle Hubo un delincuente de aquí en San Francisco Muy sonado Que lo andaban buscando hace, hace varios años de eso, Los tiempos calientes de aquí Y, y, y, y él estaba mudado <risa> En un apartamento Y, y para dónde te coge la policía para, para los barrios para la salida Que va a salir que nunca van a pensar que están al lado de. ¿eh? No, y tiempo, y tiempo, y tiempo. Y ahí nada, ¿no? porque ellos cogen para saber. ay perro barrio! Y eh, allá, un primo. Y mamma, un, Aguinal, un primo. Y la mano, a guindar y un primo. Ahí están dando golpes, tipo al lado de Guayte. Don Omar, el intercepto presidente, yo soy intercepto de cámara con telemicro. ¿Llegó un taxi? ¿Tú identificas con Omar? No, yo ahí eh, eh, ¿Cuánto en el cuento que hiciste con Don Omar? No, Don Omar, yo fui, eh, gracias a Mangú. Me lo Mangú. No, que yo fui, yo estaba y fuimos temprano, fuimos a las 4 de la tarde, sobre la noche. Para yo ver a Don Omar, que es mi artista favorito, cerca. Entonces, pues, Mangú era camarógrafo de aquí. Y que con la cámara de ellos pude pasar, a, en ese tiempo no había mucha página, pasar a, a, al lado de la prensa. Uh -huh que ahí mismo había unos baños, entonces yo me volé astutamente y le di para el baño, para allá, para allá veo con la cabeza bajada, ¿sabes? Con los teléfonos, en esos tiempos, y viví, viví, viví, Y veo que pasan dos hombres, ¡fuá, fuá, Dos tipos, pues, tú sabes, dos, me pasan por ahí lado y después pasa el hombre, don Omar por ahí lado. Yo me quedé así, ¿ves? Digo yo, ay, nadie me creyó con lo que yo andaba, nadie. No, eso es mentira. Hay ocasiones que uno tiene que estar activo. Porque <risa> yo dije, no, que no más me pasó. Mire, ese hombre va a andar por ahí caminando. Normal, normal. Le, normal. Porque dijo esta cita y yo con Y yo, yo, yo, yo le, le dije, no, pero que está aquí adentro ya. Omar, No, pero aquí, aquí nadie supo cuando él llegó. Cuando no. Romeo. Sí. Cantó aquí en el estadio, nadie sí. sube, Todo el mundo está esperando a Jipeta Y entró, el el, el entró Es un carro, entró. <ríe> un carro normal. Todo el mundo está esperando esa, gran, esa no. gira histórica de, de, de sí. Robo Santos Aventura por todo el país. Oye. Un saludo a Kelvin Villano, que no está viendo. Kelvin Villano, a Kelvin Villano que vil, es señor de Lamentamos la, pérdida. Vamos eso, por favor. La, lamentamos la pérdida de Joseph Tavares sí, sí. el comunicador José Tavares de Santiago de la gente de nuestro padre en la comunicación el cocodrilo de ese ámbito eh, nos unimos al dolor este programa eh, José Tavares, eh, paz a sus restos y nos unimos al dolor de los familiares comunicador de larga data de Santiago de los Caballeros. Falleció, mientras, Pachá, él, sí, sí, falleció mientras se le realizaba un cateterismo de un infarto, sufrió 55 años, tenía Joseph Tavares. Eh, la información fue confirmada por su hijo Eliezer, un hombre que inició en la radio junto con Nelson Javier y, y el Pachá y tuvo su propio programa de numerología, oye, eso, antes de, de, de, de Cristian Casablanca. Eh, también lo confirmó en la noticia José Gutiérrez, en su programa matutino, y lo recordó como uno de sus compañeros de mil batallas en los medios de comunicación. Eh, Tavares inició en Radio Cibao en el 87, eh, fue miembro de la Asociación de Cronistas de Arte y había renunciado Señora, para ya. poder ser nominado no. a premio soberano. No, en nombre de todo el equipo, tenemos las condolencias pues a la familia, a los hijos de esta pérdida de Joseph Tavares.